Bueno, señores, ahí estamos viendo parte del inicio del gran desfile dominicano la parada del bronce, la gente, la alegría, la emoción la música se pone de manifiesto en este momento. Ahí estamos viendo las autoridades encabezadas por el congresista dominicano Adriano Espaillat estamos viendo también representantes, ahí está el señor Félix Cabrera hay otras personalidades del quehacer político en lo que es la apertura de la gran parada dominicana del bronce edición número 30 dedicada este, este año a la provincia de La Romana iniciándose bajo un sol radiante, una temperatura de unos 92 grados en este momento. Un Una temperatura radiante. muy agradable. Está muy, muy bonito. Muy... La República Dominicana no cuenta con más fatalidades que cualquier otro país o, me, o más que en los años pasados. Que toda una fabricación para hacerle daño al turista el turista y el turismo, eh, que es el, el, el, el, el renglón más importante económico de nuestra comunidad. Apoyemos a nuestra República Dominicana visitando, no solamente como dominicanos, sino como turistas también. Bueno, Félix Cabrera, quien es precandidato a senador, eh, está aquí con nosotros, Félix, a las cámaras. Eh, que tú tienes que decir a la gente, a los dominicanos que hoy han dado una, una demostración que Dominicana es número one en los Estados Unidos? Excelente, excelente la demostración hoy en Gran Conco, en la parada dominicana del Bronx. Aquí estamos participando y yo he visto una demostración sumamente, sumamente eh, eh, Montrosa esta tarde aquí en el Bronx. Un saludo a toda su gente allá en Tenares, Salcedo y toda esa provincia. Un saludo muy especial a, a nuestra provincia, Hermana Mirabal, desde aquí del Bronx, de Gran Conco, de la gran parada eh, eh, de la gran parada dominicana del Bronx y que sepan que estamos trabajando para la provincia, para que sea una provincia mejor. Bueno, muchas gracias, dominicano. ¡Vamos, los dominicano! ¡Adiós, España! ¡Adiós, España! Bueno, señores, seguimos allá en el Ced con nuestro Alberto, Dios mío, Alberto, salúdame. Bienvenido a esta transmisión y nuestra hermosa, su Germi de la Cruz. Gracias, primo. ¿Viste? Ya se siente la alegría.